Adiós a todos, venga, va que marchar, monsi, ya ja pueden marchar. ¿no? a los años, está bien. Mira, ahora os explicaré una historia maravillosa, un nadador que volcrevo a estrecho de Gibraltar. Ufará el setembre, ¿eh? Y ufará para una causa solidaria. Si vos que te expliquen las cosas como a tú te agrada, ascolta al matiz. Cope Cataluña y Andorra. Si Nadar contra Corriente. Ese es el nombre de un proyecto solidario, como os decía, promovido por Carlos Romero. Carlos es un nadador amateur que está dispuesto a cruzar a Nado, el estrecho de Gibraltar. Lo quiere hacer el próximo mes de septiembre con un objetivo. Recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y la metástasis del Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona. Carlos, buenos días. Buenos días. Eh, gracias primero por tu paciencia, por soportar la tertulia deportiva. No, porque, no os preocupéis. Porque ya ves tú que aquí eh, hay mucho... Bueno, el deporte no deja de ser eso, un, un, un ámbito de, de divertimento, ¿no? De, de, sí. de salud, ¿verdad que sí? Es así, es así. Oye, ¿por qué ese objetivo tuyo, ese reto de cruzar el, el, el estrecho de Gibraltar? Está claro, ¿no? Que eh, se pretende recaudar fondos, pero ¿cómo quieres o cómo cómo se puede ayudar a ese proyecto? ¿De qué manera? Bueno, He una página web que es www.nadarcontracurrente.org o en catalán, sí con, y directamente hay un hay un apartado donde se puede pulsar un botón para donar a partir de, de un euro. Lo que pretendemos es llamar la atención de, de particulares, de entidades, de empresas, eh, sobre un trabajo a veces poco, poco reconocido, que es el que están realizando nuestros científicos, ...para tratar de ayudar a superar enfermedades como en este caso el, el cáncer. ¿Y por qué, por qué tú te has propuesto ese reto exactamente? ¿Por qué tú y no en fin, otra persona y otro reto? ¿Por qué tú en concreto? Bueno, supongo que eh, por mi experiencia personal con, con esa enfermedad... ...mi padre falleció de un, de un tumor en el pulmón. El tumor rodeaba, el tumor rodeaba la aorta y no se pudo hacer nada... Uh -huh. Y un poco lo que pretendo es tratar de ayudar para que en el futuro pues eh, otras personas que se vean en la misma situación pues tengan otras oportunidades. Al final mi historia es, es bastante común, yo creo que sí, casi todos sí. hemos tenido alguna experiencia cercana con esta, con esta enfermedad. ¿no? Uh -huh. Tú eres un, eres un nadador, aquí tengo en la, en la, en el, en la nota, uh, amateur. Por tanto, pero ¿tienes experiencia con eh, a la hora de hacer grandes eh, trayectorias nadando, cruzar grandes...? Eh, grandes eh... No, no, no, no, no, no. ¿Tienes no, no, experiencia? No, no. no la, la distancia más más larga que he nadado han sido seis kilómetros y medio, y fue pues, el año pasado. Para das una idea, yo nadé de pequeño, de, de mm. forma totalmente eh, a, amateur, Sí. Eh, dejé de nadar cuando tenía 19-20 años, sí. eh, voy a cumplir 44, pues sí. te puedes hacer una idea que hace más de 20 años que no... Que no nadaba. ¿Y te estás preparando para, para lo, de, lo de septiembre? Sí, correcto. estamos eh, Empezamos la preparación desde principios de, de año, eh, tanto nadando en, en piscina como en, en mar, aparte de otros ejercicios para complementar la preparación. ¿De ¿Cuántos kilómetros hay ahí? ¿Cuántos kilómetros tienes que nadar? Bueno, a ver, en línea recta son algo más de 14, pero Carto. la dificultad del estricto es que hay una corriente lateral bastante fuerte, entonces. Eh, pues haremos una curva y nadaremos unos 17, 18 kilómetros aproximadamente. Irás acompañando, me imagino, de una embarcación todo el trayecto. Sí, irán un par de embarcaciones, una, una embarcación guía y... un embarcación con personal médico, por si cualquier contratiempo. Uh -huh. Esto que vas a hacer tú, obviamente, eh, pues me parece muy bien, a mí me imagino que a los oyentes es un acto solidario, un, un acto de lucha contra la naturaleza, pero obviamente esto tú no lo tendrías que hacer porque el Instituto de Reserca Biomédica de Barcelona debería tener los fondos que se merece y esos fondos deberían salir de donde deberían salir, que son de las arcas públicas, ¿no? Pero estamos como estamos y tú te has planteado pues un, un acto valiente y solidario, estupendo. ¿no? Sí, sí, es así. De hecho, el, el instituto recibe recibe fondos de, de los erarios públicos, como tú comentabas, sí. pero la investigación es, es muy, muy, muy, muy, muy costosa y, y siempre es insuficiente lo, lo que reciben. Carlos, ¿será en septiembre? ¿Qué día de septiembre ya tenéis el día escogido? No se puede concretar el día exacto porque dependerá de las condiciones climatológicas y del tráfico marítimo. Muy en aquella bien. época del año, entonces pues, eh, hay que desplazarse allí unos días y uh -huh. esperar a que se den esas, esas condiciones Anotado está en la agenda, eh, volveremos a hablar obviamente y vamos a, para acabar Carlos, para animar a los amigos que quieran eh, colaborar económicamente para que el Instituto de Reserca Biomédica de Barcelona pueda continuar investigando contra el cáncer y la metástasis la página web, nos dijiste que era www.nadarcontracorriente.org y en bien. catalán NedaContraCurrent.org. Carlos, eh, muchísima suerte y seguiremos... Prepárate muchísimo eh, porque la, tra, ob, la travesía m, tiene sus peligros y seguiremos hablando. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. adiós. Hasta la 1.55 minutos. Eso Show, es el matí. de las 2.